Hey, qué pasa mi gente de YouTube. Soy yo, Rexo estamos aquí en un nuevo gameplay. Y este gameplay se trata de las misiones de Chulo del GTA San Andrés. Y el carro que necesitamos, es el que están viendo, el Broadway. Ese carro que puede, tiene dirección hidráulica y todo y es al antiguo y todo es el requisito que necesitamos para poder realizar estas misiones. Bueno, adelante un poco el video por si acaso para las personas que no saben dónde se encuentran se encuentra en la gasolinera aquí cerca del Corona por la casa de Sweet y esta misión es totalmente fácil derrote uh, derroté ese fucking Broadway para que vean que siempre hay un Broadway ahí parqueado y bueno, los policías llegaron y toda la maricada, pero bueno eh, esta misión la voy a hacer cerca de las aventuras y me voy por las vías del tren para que vean que por allá salen, están, están hay más prostitutas, o sea, las prostitutas son más fáciles de conseguir allá y bueno y me, se me hizo muy cómodo y que ya adelanto el video para evitar el proceso y también quiero aclarar un poco el problema de, disculpen la calidad del video ya que no es la calidad que siempre llegó a, a mis resultados pero disculpen la calidad pero así sucede cuando pasa <risa> y bueno eh, algo más que también quiero decir es que esta misión es totalmente fácil y rutinaria por la sencilla razón de que lo único que tienen que seguir es los pasos de llegar y, y subir a las prostitutas e irlas a, dejar, e irlas a dejar a su a su punto final bueno voy exactamente a dónde me voy a dónde me voy a dónde me voy me voy a un lugar donde las putas me quieran así de simple las putas me fascinan a mí pero qué puedo decir las putas me buscan pero esta ocasión tengo que ir a buscar las prostitutas para dejarlo así claro <risa> eh, bueno estamos aquí cerca del hotel Luxor bueno, como digo otra vez, eh, lo único que necesitamos es activar el coche. Hay una chica, una chica es como la misión de taxista, pero en lugar de, de taxiar, lo que hacemos es recoger prostitutas. Esta misión es algo aburrida, me parece a mí, pero lo divertido es cuando te dan las prostitutas el dinero. Y lo más épico es que si tú terminas y culminas la misión... La pros las prostitutas ahora te van a pagar a ti Así que me parece un buen punto Ahí tenemos una prostituta anciana Y es nuestra primera cliente Y víctima de la tarde de hoy día Conduce hasta el casino Royal A ver Bonito carro, cuida de mí te daré una parte del pastel mm, Pero es que yo no quiero una parte del pastel Quiero el pastel completo Y poder probar el pastel, obviamente, ¿no? <risa> no, mentira, fuera de joda Eh... Ya tenemos su cliente Ya se bajó a la prostituta Bueno eh, Dios, pero qué maricada, en serio A ver Ahora tenemos a la otra prostituta Que estaba muy cerca Se encontraba Lo difícil es cuando van a dejar este Cuando hay que dejarlas en lugares muy metidos O los lugares que son este Muy lejos Pero por lo general no son tan lejos Y más que nada por esta área de las aventuras No es... Lejos, porque sencillamente eh, los lugares son como que se puede decir algo, algo cercano, porque son como hechos para así, para turistas y toda la vaina. <risa> bueno, perdón. ok. Aquí mi nivel de chulo ha aumentado. Obviamente, soy un chulo. Tu chica ha terminado con un cliente y voy a recogerla. O sea, tras que ya hizo su papel de. del. del. Del cliente, además de eso, esto... ¿Esto qué? Tengo que ir a recogerla, qué mal en serio. No puedo creer lo que, tras que termina con el cliente, ya el cliente satisfacció toda su necesidad, su placer se puede decir. <risa> bueno, ahora, ¿cuál será su próximo cliente? Beavish. Be bueno, ya... Chuleo, dice, el pago. Ya me pagaron mi primer chuleo. Así que me encanta chuletear. Aquí chuleteando. Bueno aquí estoy. También eso me encanta hacer, cuando se encuentran los clientes totalmente cerca. Ok, una manera de meterme por aquí. Y sí. Está totalmente cerca. Y por lo general son en hotel. ok mi nivel de chulo aumentado. Tu chica ha terminado. Es que justamente cuando tú terminas de dejar a una a una a una a una prostituta, la otra prostituta termina, supuestamente, ¿no? Ese es el, el chiste del videojuego, o sea. <risa> Lo épico es que no sé por qué las putas aquí son tan horribles O sea, en el GTA San Andrés son horribles, mira eso Parecen ancianas, o sea, parece la, la mamá de mi amigo, en serio <risa> No, que okay. hay que recargar que hay mamás que están demasiado buenas, en serio Bueno, este, 300 por 2 Ya llevo mi segunda, mi segunda prostituta que me ha pagado Y cada vez me va multiplicando el dinero eh, otra cosa que también les recomiendo chicos Es que por favor, en serio Y por favor, y hago hincapié O sea, aquí hago demasiado hincapié No destruyan el, el auto O sea, el auto es demasiado lindo Demasiado único Y es un auto de exportación No mentira, ya me estoy disparando un poco no, este, no destruyan el auto porque En serio No sé, no estoy de acuerdo Y además de eso este, Creo que pueden fracasar la misión Si el auto explota Entonces como que No les recomiendo que destruyan el auto Traten de manejar rápido pero con cuidado Así como tipo Toreto. No, mentira. Soy un asco yo para manejar, pero ¿qué puedo decir? Estuvo algo, algo lejito ese cliente. Un cliente se está poniendo violento con tu chica. A por él. Nunca faltan los típicos abusadores, ¿no? Los típicos que, que tienen sus relaciones y no quieren pagar, ¿no? Siempre están esos. Hasta en un videojuego se nota que quieren imitar algo de la, del surrealismo. Porque eso pasa en la vida real, o sea Pasa en la vida real, pasa en GTA Pasa en TNT, no me tira Ahí tenemos el putito ese que está que la aplasta aquí la... No, no, no Me dio ganas de aplastarlo Ahí está el perro, muerte. Vamos, nena Súbete, súbete a mi coche vámonos de derroche Porque Quiero un Porsche Y quiero Chuleo porque chuletear Vamos, no a follar <risa> Vámonos a follar Ok Ya quiero que esta malita ramena Me pague, en serio Y creo que tengo que llegar a, a 12 A 12 carreras, creo Que asco en serio Hay un agarrado que no quiere pagar Otro más, Dios mío Típico, por si rápido ese macarra Macarra <risa> No puedo creer cómo le llaman a esta mierda, Macarra, en serio, que carajos Pero sigue rápido ese Macarra Ok no. Yo, yo, yo, yo Oh Dios Me gusta, me gusta mucho el ambiente de las aventuras Pienso que es algo, lo más cercano y lo más atractivo del videojuego ya que hay millones de atracciones como, por ejemplo, el grupo de bomberos, están los casinos, están las casas que hay por comprar, está el aeropuerto, está el hospital, está el lugar donde compran ropa, hay millones de cosas, o sea, y además de eso, este, están los distintos destinos para, como decirse, irse a turistear. <risa> a ver, cuál será el putito ese que quiere...? La, la va a pagar muy mal, me da ganas de atropellarlo. Lo rollo, lo rollo, lo rollo, lo rollo. ¡Sí! Nivel de chulo. ¡Súbete, mi amor! ¡Súbete! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! Llegó otra puta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ve a comer a lot. Para buscar otro cliente. Ok, vamos a comer a lot. Y bueno, este algo también que tienen que cuidar mucho y manejar demasiado rápido es por el tiempo. Porque obviamente aquí el tiempo es, demasiado, es un factor demasiado importante, ya que si no aprovechan el tiempo como lo es aquí en esta jodida. Oh fuck, creo que me metí mal. Oh, momento de hacer. No, no, no, no. Manejar en dos gigantes. Ok, bueno. Eh, como les sigue diciendo, el tiempo es un factor muy importante, ya que si no, llegan, no lo hacen a tiempo, obviamente, fracasa. Y todo es parte del fracaso, ¿no? Y creo que me estoy metiendo mal Ok, me estoy metiendo mal, no, no, voy bien ¿Y qué iba a decir? Pues sí, eso es lo que sucede, chicos ¿Y que Últimamente, como les digo He estado un poco ocupado y he abandonado el canal de YouTube Ya que hay otras responsabilidades que requieren de mucha prioridad Como es mi trabajo, mi trabajo, mi universidad Y bueno, últimamente he abandonado el canal Pero aquí estoy, he regresado un poco para comentar Y, y solo espero que por favor comenten y... Los invito a que se suscriban a mi canal, que no cuesta nada, es totalmente gratis Y sé que no soy el mejor comentarista del mundo, ni tampoco tengo la mejor voz del mundo Pero me esfuerzo en, en tratar de dar lo mejor de mí, ¿no? Y sé que muchos aprecian aquello, otros no Quizás algunos me conozcan otros no, otros no, otros me desconozcan O quizás algunos se burlen de mí Pero este es mi hobby favorito, lo que más me gusta hacer eh, Quizás parezca un tonto o un idiota, simplemente comentando, ¿no? pero cuando algo es parte de tu distracción y te gusta pues simplemente cúmplelo y eso chicos, les agradezco muchísimo a las personas que me han apoyado, que le dan like a mis videos que a veces comentan, que a veces no pueden, pero bueno, ahí están siempre eh, quiero decirles que gracias por ser parte de mi comunidad ¿Qué? y eso, y pues nada chicos, sé que, para eso. sé que para muchos es aburrido ver a alguien jugar pues también debo admitir que a mí también me aburre a veces ver o a alguien porque por lo general las personas que juegan eh, editan sus vídeos y lo que hacen es eh, recortar las mejores escenas, en las partes que hacen reír. Yo no soy de eso, yo simplemente grabo y capturo todo el vídeo y comento, ¿no? Bueno, así ya estamos vamos por, por lo menos la mitad, ¿no? ¿Y qué iba a decir? Ah, sí, se queda diciendo eso de, acerca de mí. Bueno, y quizás como mucho no tenga no tenga mucho el tiempo para poder hablar algo acerca de mi vida personal pero Quizás, probablemente, a nadie le interese ni a, creo que a nadie le debe importar Pero son esos pequeños datos y esos pequeñas, datos curiosos se puede decir así Que, por qué razón he dejado un poco YouTube Y sé que un millón de gente hoy en día se dedica a hacer esto Pero yo desde muy pequeño he tenido el sueño de, de ser un YouTuber grande y reconocido Ya que... Sé que el éxito es parte, el, el éxito requiere de mucha constancia Y bueno, ya sí. Por lo general las personas que llegan a ser grandes pues comienzan desde abajo, ¿no? Y yo pienso que he empezado bien desde abajo, desde cero y, y como digo, vivo muy agradecido a las personas que me rodean Y además de eso, vivo también muy agradecido por las personas que me comentan en mis vídeos Y que, ya tengo una estrella Oh, mi Dios. Ve a él, vale, y está Y bueno, eso quería decir. Y algo más que también quiero decir es que este juego siempre ha sido mi juego favorito desde muy pequeño. Y sé que probablemente ya existan millón secuelas. Millón. O sea, millón veces mejor. O sea, debo admitir que este juego para mí seguirá siendo uno de mis favoritos. O sea, sé que existan las mejores gráficas del mundo o, o no. O cambien un poco, pero para mí... Es mi favorito, y eso lo hace especial, que fue parte de mi infancia Y quizás yo ya tenga tan solo 20 años, pero para mí Yo sigo siendo alguien totalmente muy joven, emprendedor El cual le gustan mucho los videojuegos del pasado, <risas> Y así lo digo Porque quizás la vida sea muy corta como para perder el tiempo en un videojuego Obviamente, ¿no? Pudiendo hacer otras cosas, pero obviamente cuando tú no tienes nada que hacer Y te dedicas un poco a distraerte, porque te gusta, o sea, te gusta y te parece bien lo que tú estás haciendo Y compartir con los demás Y crear una especie de comunidad Me parece a mí muy bien Bueno, ya vamos por la mitad Y, y sí, ya voy 300 por 6, son 1.800, 1.800, 1.800, ok Y lo más épico es que a veces las personas nos equivocamos Y caemos en distintos tipos, en distintos tipos de errores Pero la vida sigue Y... Uno tiene que ser uno mismo y no demostrar a alguien que no es Para simplemente complacer a los demás Pues no A veces debo admitir que a mí me da vergüenza decir que soy youtuber Porque te ven como el bicho raro así del, De la universidad o del... ¿Me entiendes? Como que cuando me preguntan bien Pero a mí no me gusta decir Sabes que yo subo videos a youtube No me gusta decirlo No sé, pienso que es algo muy íntimo de mí Y que no me gusta decirlo <risa> Y disculpe si soy un idiota Pero es verdad O sea, es lo que pienso y lo que yo digo y así chicos, y como les digo, ahorita estoy todo relajado comentando un poco Y hablando acerca de mi vida un poco Porque sé que probablemente, como les digo, a algunos les le aburra esta vaina O sea, ver, jugar a alguien o, o algo así por el estilo Pero es la única vez, creo que en toda mi jodida vida que he hablado algo acerca un poco de mi vida personal O sea, en un vídeo Y sé que, y de paso no es el vídeo con mejor calidad Creo que es el vídeo con la peor calidad que he visto en todos mis vídeos <risa> Perdóname chicos, pero es cierto Lo lamento ¿Y qué? Bueno, y eso y... Y... Bueno Ahí tenemos al putito que está huyendo Como siempre Luego de haberse... De haber disfrutado de los placeres de la prostituta Ok, putito Muere Se glitchó ah no ya Bueno, ¿y qué? Y la prostituta está totalmente relajada Ahí esperando que yo la recoja Porque yo soy su chulo, soy su protector Soy su dios, soy su amo, soy todo para ella Y qué Tenemos el carro hecho en la mierda O sea, está totalmente perdido Y qué Y las personas saben que Soy su chulo, soy su papi Soy su daddy Ok, Peach, a dónde nos dirigimos Hacia el punto amarillo <risa> Bueno, entonces Ya vamos por la por el cliente número 6 el cliente número 6, mi dios oh fuck oh fuck bitch <risa> vale, allí está el agarrado que no quiere pagar, es su técnica de persuasión hay una ah, hay un agarrado. lo que no entiendo es que como se dan cuenta o sea, cada vez que tú vas subiendo de nivel aparecen más agarrados o los famosos típicos abusadores sexuales que simplemente se burlan de la mujer de de la mujer que simplemente quiere hacer dinero fácil ok vamos por ese macarra prometo atropellarlo prometo prometo prometo fuck me salió mala jugada es que no puede ser maldito hijo de puta no te puedo atropellar pero no me voy a quedar con las ganas de atropellarte en serio bitch <ríe> ok la <lo> atropellé <ríe> no puedo creer que le haya atropellado a este idiota ok súbete maldita perra ok Ok, papi, ¿sabes? Ok, bitch. Conduce rápido hasta strip. Ok, vas a hacer una strip. trip Qué increíble ese hotel. Creo que ese hotel siempre yo quise estar. o sea Siempre he querido estar en toda mi vida. Además, el video querido. O sea, he soñado alguna vez y me he visto en ese hotel. En el Hotel Luxor. Es el uno de los mejores hoteles de Las Vegas. Creo que si no me equivoco, una noche en el Hotel Luxor vale 5.800 dólares. Wow. Qué caro es, pero es cierto. Es importante compartir ese con ustedes, estimados youtubers. No mentira, estimados suscriptores. Ok, pero ¿qué clase de bitch es? Lo extraño es que... ¿Es que qué? Es que a pesar de que las prostitutas, o sea, de que los macarras o los típicos abusadores se aprovechan de ella, igual siempre van a seguir haciendo lo mismo. Y por eso es que acuden hacia un chulo, porque como son mujeres y son algo débiles, se sienten como que muy pequeñas al lado de un hombre. Pero por eso es que requieren a un chulo y un chulo siempre está disponible para ellas las 24 horas que ellas quieran. Pero el chulo no lo hace gratis. Ok, me encanta arrollar a los tipos estos, o sea, en serio, es mi pasatiempo. <ríe> no me importa el dinero. Nivel de chulo. Y de paso arrolló a un policía Súbete que me está persiguiendo la policía Súbete Oh, oh, me está persiguiendo la policía Vamos Ahora a Pirates in mint pants What the fuck ¿Qué es esta vaina? <risa> no puedo creer, en serio Ok Bueno, vamos aquí al, al barquito pirata este Bájate malita loca Que viene el policía Ok, bájate, bájate, bájate. Tu chica ha terminado con un cliente, voy a recogerlo. De paso, para terminar la misión, me apareció la policía. Obviamente, la policía se dio cuenta que estoy haciendo algo totalmente ilegal: illegal stuff. Estoy haciendo algo ilegal, estoy haciendo cosas ilegales. Y bueno, me están persiguiendo. Los muy putito es esto. Creo que esta es mi última cliente, la cliente número 10, espero que se suscriban, comenten y no olviden que ahora las prostitutas les van a pagar a ustedes por tener relaciones. Hasta la próxima, soy RexTor.